Qué cosa bien linda. Así lo hago yo, continúa. bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Saludos Puerto Rico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 Y hoy estamos de doble celebración. Se fueron los 575 mil dólares de la doble revancha en el sorteo de ayer, miércoles 28 de diciembre. Fue una jugada automática vendida en móvil Sagrado Corazón en San Juan. Y también hubo un ganador... Con jugada manual de Double Play por 50 mil dólares vendida en la cafetería y barra a la familia en Juana Díaz. Muchísimas felicidades a estos ganadores. Y la celebración continúa con Loto Cash, que para mañana viernes cuenta con un acumulado de 520 mil dólares garantizados, al igual que la doble revancha que está en 100 mil dólares. Y estás listo para recibir el año nuevo como millonario. No esperes más y juega Powerball, que está en 246 millones de dólares para este sábado 31 de diciembre. Para que despidas el 2022 en grande. Atrévete a tener el mejor comienzo de año con Lotería Electrónica. La suerte te está buscando, como tú querías, la revancha Viendo Wild Ball a tus pegas, tienes la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Así que pídelo ya. ¿Y qué tal si ahora damos comienzo con el Wild Ball? Y el número ganador del Wild Ball en la noche de hoy es el cero. El cero. Nos movemos para el sorteo del Pegado. en manos y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número es el 5, el 5, segundo número, es el 0, el 0, el número ganador en el Pega 2 es el 5, 0, el 50, continuamos con el sorteo del Pega 3, mucha suerte mi gente, estamos listos para recibir el primer número, que es el 7, el 7, segundo número, es el 6 el 6 tercer número es el 5 el 5 el número ganador en el Pega 3 es el 7 6, 5 el 765 finalizamos con el sorteo del Pega 4 mucha suerte Puerto Rico y recibimos el primer número que es el 0 el 0, segundo número. Es el 5. El 5, tercer número. Es el 5. Repite el 5. Último número en pega 4 es el 7. El 7. El número ganador en el pega 4 es el 0, 5, 5, 7. El 0, 5, 7.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 ¡Fiesta! y los cantores de Bayamón. aquí en la entrevista del día, no siempre se tiene en la casa alguien que trasciende la cultura puertorriqueña con su grupo, que nos ha llevado alegría, que aún con su juventud, porque es una persona relativamente joven, ha hecho tanto por nuestra cultura y por nuestra música, no solo en la época de Navidad, sino en todos los días del año. Yo me refiero a José Raúl Barrero de Los Cantores de Bayamón. ¡Qué honor! ¡Qué Hola. bueno! Que me siempre esté aquí. Nos <risa> hemos visto, hemos compartido, nos hemos llamado y, y nos hemos visto en tarima, pero nunca he tenido el privilegio que estuviera aquí en nuestra casa, y mucho menos en este programa que se está iniciando en esta nueva temporada. Mi 30 mío. años, José Raúl. 30, 1992. ¿Se dice fácil? Eh, sí, sabes que fue? de todo. Sin embargo, estoy en un espacio de gratitud. De gratitud. ¿Tú fuiste el fundador? Sí, sí. Y de aquella gente que fundó este grupo contigo, ¿queda alguna? Tengo una de las muchachas del coro que vino el año después. Llevo con 18 años, una nena. No bueno, lo calculemos ah, porque entonces después ya tú... No, sabes. no, no, no, no eh, Dios, Dios no libre, Dios no libre, no te meten en problemas. Exacto. Eh. Pero entonces, ustedes han estado, cuando en realidad ustedes empezaron, era muy marcado que todos estos grupos estuvieran... En su su, su pit en Navidad, sí. pero eso ha ido cambiando. Sí, ha ido evolucionando. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos, otra cosa que estaba sucediendo en el ambiente era que se estaban pegando las canciones de doble sentido para la Navidad. Exactamente. Por eso nacieron los cantores de Bayamón. Porque yo escuchaba un anticipo navideño de una emisora famosa en San Juan en el mes de octubre y de ahí se sacaban las canciones para llevar las parrandas y dos años consecutivos no habían canciones para que mi familia para y en otro puede ser hay que hacer algo y yo escribí en, en el año me paro.